Vamos con la, la espada, no, con la pistola láser La pistola láser, tíos ¿Vosotros os acordáis La película Cowboys contra aliens? ¿Os acordáis de aquel, el Michael No me acuerdo, el castillo de James Bond El protagonista Que sacaba un arma y disparaba a los alienígenas Fue pues, Yo siempre que llevo el soporte de mano de GoPro que va súper bien, el original, bueno, el caro, el 60 euros, algo así, pues, siempre me parece lo mismo, que hago y contra el disparando, pero va muy bien, con este grave Ultra Barcelona, fue de coña, de coña, de coña, se tiembla un poquito, no es que sea perfecto, pero bueno templa más que nada por mí, no por el soporte que soy un poco patata bueno, sesiones cañeritas, cañerita no porque quiera hacer la cañera, sino porque me he obligado ayer la hice a 1.27 un poco más lenta hoy saldrá un poquito más rápida o la cortaré un poco porque no tengo tiempo estamos repartiendo en dos sesiones la carga diaria no me queda otra no me queda otra estamos ya preparando habréis visto el título ultra pro llevar dos deportes en uno a un nivel alto para mi edad así que no digo más caña, caña a ver, son las ocho y pico de la mañana me levanto con el sueño duermo seis horas pero luego intentaré escaparme media hora de está por ahí donde pille para recuperar un poco y anoche acabé a las 12 y media de entrar con la bici carretera porque al final un horario en el que pueda escaparme no haya demasiados coches puedas, digamos entrenar tranquilo y al menos sin el estrés, mira yo voy con estrés corriendo me apaño con estrés pero con la bici el estrés muy malo porque tienes que al final eh, no puedes apretar, no puedes ir ah, aquí me cuelo en un semáforo tienes que respetarlo todo, entonces no puedes ir con estrés con la bici de carretera por lo menos así que salí a las 10 y media algo así a las 12 y media más o menos un poquito menos y... 43 kilómetros, poca cosa, pero, pero hay que ir ya cargando volumen. Al final, eh, tú te planteas, dices, que entreno? Fuerza, ataque, entreno, no, no. Al final, nos quedan 7 meses para Bay Pro, 235 kilómetros, 8100 positivos. Como yo le decía a mis amigos por el WhatsApp, voy cagado. Voy cagado, pero al final los compromisos Si tú al final Quieres evolucionar Tienes que Como se dice Tienes que obligarte ¿Qué más que obligarte Que entrenar para intentar Acabarla en 24 horas Que es el tope de tiempo que hay para acabarla Si no la acabamos, como yo digo No pasa nada El objetivo es entrenar para ultrabike No es acabar ultrabike Hombre, ojalá pero si no la acabamos no pasa nada al final es como el punto de mira Ultraway Pro es el punto de mira y me va a obligar a estar entrenando ahora estos siete meses más lo que ya llevo desde que ya me comprometí que dije la voy a hacer a, a entrar en serio por eso digo que llevar dos deportes no es fácil no es fácil pero bueno, es lo que hay de momento un poquito el planning es el siguiente de momento tenemos sin y Terra Negra Trail son las dos que tenemos más recientes más cercanas 27 de octubre Sin SinSins, 52.300 24 de noviembre si no me equivoco Terra Negra Trail, 22.100 1.300, algo así positivo que la haremos con Tony. Tony Capilla no me acuerdo si viene alguien más Sin Sin la haremos con el Iván aunque bueno, él va a otro nivel irá con otro amigo ellos van a un nivel más alto irán por delante yo iré a mi ritmo y ya está intentaré grabarla como grave ultra Barcelona con el mismo soporte que llevamos ahora y ya está ¿Qué pasa, pequeñajo Hola, guapo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Me acerco o no? Sí, sí. Sí, pero nada, no, da igual, da igual. No, no, no. No pasa nada. No, no nos arriesgamos. No, no pasa nada. <ríe> ya, ya, si sí, no, se ve no bueno. No pasa nada. Pero como es así alguien de sopetón. su terreno? Si lo quieren atacar, la... claro. ahí sí, pero si no yo ya lo... Pero lo llevo a cabo más que nada por. Hay gente que deja perros peligrosos pisos. Sí, claro, y sueltos. se pueden pelear. Claro. Hasta a ti se puede echar encima. Hola. Y hasta una vez que hablo con usted ya dice ah bueno todo ya, bien. Ya lo relaciona sí, como sí, cuando sí. viene alguien a casa. Hola. Aunque no le haya visto nunca si nosotros abrimos la puerta de la entrada del jardín ella dicho, pero como sea alguien que viene a dejar algo al buzón sí, sí, al cartero que pase se pone como una fiera. Sí sí. Es lo normal ¿eh? es, es lo que normal, su no, él defiende le va en su sangre su territorio es así sí, como sí, tiene sí. que Muy bien. ser. Venga Majo, que llevas una cámara. Sí llevo una cámara. Muy bien hombre. Voy grabando. Que vaya muy bien. Así me motivo un poco más. Exactamente. Yo Cada día lo saco una hora, hora y cuarto, y aparte que me va bien y ahora vamos a ir hasta allá hasta las otras ovejas y vuelvo a venir. Vale, bueno, no sé. Vale, me parece sí, sí hasta el final, donde empieza a la carretera final, asfalto ya. El, ahí está. Sí, sí. A la pasilla del más. Sí, sí. Pues yo una hasta hora hora y cuarto. Hasta que acabe la carretera de tierra, sí. el camino de tierra, luego cuando empieza el asfalto ya me doy la vuelta. Sí, allí porque voy con Campan, poco tiempo. Sí, por allí, sí, por sí. Allí. Venga abajo. Venga, debo. bueno, seguimos, seguimos bueno, como veis ya sé que mucha gente dice hostia, los perros, los perros hay que eh, saber manejarlos un poquito yo no soy ningún experto, ningún experto pero como me cruzo con muchísimos pues al final es eso tú entras en como te diría, llega un momento que entras en un poquito en lenguaje con ellos en lenguaje o en, digamos, en eh, te involucras un poquito con ellos, que no eres como externo, hablas con el dueño y ya, ya, ya va más tranquilillo el animal. Eh. Primero habéis visto que estaba en una posición como más de cara a mí, ahí era todavía pronto para empezar a tocarlo, a acariciarlo. Y una es que ya el animalillo, el animalazo, ya ha visto que alababa con el dueño y entonces ya había otra posición ya. Entonces ya, pero habéis fijado, no sé si se ha grabado. Momento que ya abría las bocas como para jugar. Cuando abres la boca para jugar, ya no, porque te hacen una dentelladita de estas de juguete. Un pastor alemán y duele. Y duele. Bueno, vamos a por la cuesta. Luego seguimos grabando otro poco. Mira lo que tenemos aquí. Eishan de Vespes, Peril no Paseu, ¿sabéis lo que es eso? No más cerco, debajo de ese tronco, ahí está la avispas, se ven salir Me voy corriendo, vaya a ser que me confundan Hay un panel que flipas ahí de avispas, a cientos, miles Y la han avisado porque está peligrosísimo ¿eh? Eso representa que al arreglar la carretera, la máquina lo habrá tocado y lo ha levantado El hombre saldría por piernas, bueno... Sí, porque además el hombre no sé si iría tapado o no. En máquina cerrada o no, supongo que sí. Y salieron todas, lo han avisado porque es que se ven salir. Y eso que son las 8 de la mañana, 8 y pico. Si llegan, ya lo vi anoche que pasé por aquí. Esto te pones al mediodía, entras ahí y te mueres. Te comen. Bueno, ya pronto nos damos la vuelta. Bueno, aquí no damos la vuelta. He da camino de asfalto. Damos la vuelta porque no tenemos tiempo de más. Aquí empezaría, en realidad, aquí llevaríamos un tercio de las tiradas normales. Un tercio o la mitad no llega. Bueno. Venga. Vuelta. Y os cuento un poquito lo que me he dejado mediar. Nada, simplemente el proceso ahora va a ser de entrenamientos mantener la carga razonablemente en trail por eso, porque la primera vez tenemos es sin sims para terra negra, no hace falta tanta carga porque al final es media maratón y, y luego a partir ya de febrero, por ahí que tendremos también una o dos carreras por ahí empezaremos a bajar la parte de trail, en principio ya para prepararnos para para la ultra bike que es en, en mayo, me parece. Vale, y ya está. Entonces, bajaremos carga de trail, subiremos más carga, sobre todo de, de BTT de bici de montaña. Para ya entrenar más el prudo de nivel, más la fuerza en subidas con la bici. Que no digo que antes no la entraremos, pero un poco el proceso será ese. De momento, más trail vamos a poner 150 trail, 150 bici, bicis de más o menos eh, por dar una idea eh. ya digo, esta semana me están saliendo menos de trail pues no llego no me da tiempo, bueno y luego a partir de ahí pues bajaremos el trail a 80-100 conforme ya estemos llegando a a la carrera de, de bici y subiremos la carga pues más o menos tenemos que hacer 200 semanales, por lo menos, 200 y pico de bici de montaña, por lo menos y 5 o 6 mil positivos, por lo menos por lo menos eso y de momento ahora pues la carretera bici y carretera, pues digamos, no necesitamos meter tanta fuerza porque todavía queda tiempo y lo que vamos a hacer es volumen, intentar ya digo, de momento 150 pero conforme van pasando un poco las semanas, pasemos de estas primeras carreras, pues intentaremos subirlo a 200, 250 pero yo digo que con y carretera es relativamente muy fácil sacar 200, 250 semanales si tienes tiempo, ¿eh? no es cuestión de ya de fuerza, es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo simplemente, si contamos que es una hora y media, dos horas saca unos 40 de carretera, pues pues sacar 200 no implica más que 7 horas, 8 o 10 horas vamos a pasar rápido que aquí es donde estaban las avispas no me fío ni un pelo todavía es pronto, no están muy rabiosas pero conforme aprieta el día bueno, vamos a cerrar esta parte del vídeo para no alargar más que si no hacen eternos a ver si luego puedo grabar las siguientes sesiones a ver cuántas veces me puedo escapar trataremos al menos una de bici y si no rodillo y, y una o de serie de cuestas o otra como esta de 15 unos 15 kilómetros 300 positivos muy poquitos positivos pero es lo que hay en 15 kilómetros esta parte es muy plana luego si fuera a donde iba siempre al circuito pro ahí sí que tenemos el nivel pero de momento no puedo no me combina así que es lo que hay venga, cerramos vídeo más o menos tres sesiones 5.30 11 por hora, no si es 5.30, 5.36 algo así de ritmo medio un poco rapidillas y ya está No sé si la toma anterior me ha quedado grabada. Así que, por si acaso, grabamos una segunda toma. Bueno, pues... Nada, estamos en segunda sesión del día. Viernes, 11 de octubre. Repartiendo el tiempo que tenemos. Como, bueno, lo decía antes en nuestra grabación, intento no, intento no repartir sesiones. Intento no doblar sesiones de correr hacerlas en una sola pero últimamente no estoy pudiendo a ver si mañana puedo mañana posiblemente, sábado mejor puedo pues al final las tenemos que repartir hora y media, hora y media lo que se pueda ahí está, seguimos bueno pues lo que decimos, intento en lo que puedo hacer la seguida no me gusta repartir pero no hay más remedio así que o entrenas o no entrenas, ¿qué prefieres? ya que estamos con tanta faena tanto trabajo de fondo tantos años ahí metiéndole para intentar tener un nivel decente a mi edad yo sé que poner siempre entre comillas decente a mi edad. Pues toca entrenar. Si puedo a la noche saldré con bici de carretera o haré rodilla. Depende de cómo vea la situación. Si ahora vamos a sacar unos 15, 15 16 y ya está. Porque se me hace de noche entre otras cosas. Creo que llevo, si llevo una bola ahí. Esas de luz de emergencia Ya se nota el cansancio Segunda sesión Ya no lo digo que la primera La primera íbamos con más ganas Esta hay que ir más subsistiendo Bueno, pues aquí notamos la vuelta. Igual que esta mañana. Venga, va, os voy a explicar un truco. Yo lo que hago es que llevo otra camiseta. Llevo dos camisetas y dos gafas. Para que parezca que estoy en sesiones diferentes. Yo realmente no entreno. Yo soy un youtuber falso de estos. Entonces, yo lo que hago. Voy a parar un poco. Me va a descontar la media, pero da igual. Me, va, me ha hecho autopause. De momento nos conformamos. Bueno. Yo soy un youtuber falso, es decir, yo realmente no me dedico a correr. Yo lo que hago es que cojo ciertos tramos yo voy andando todo el rato. Cojo ciertos tramos, ciertos tramos, aprieto a correr y grabo. De esa manera parece que realmente sea bueno, pero realmente yo todos los tramos los hago andando, menos los trozos que grabo. Entonces llevo dos camisetas y lo que hago es cambiármelas. Zapatillas no puedo, pero las camisetas sí que puedo llevar detrás. Entonces lo que hago es eso, cambiarme las zapatillas, las zapatillas, las camisetas y las gafas. Y ya nadie duda. Normalmente es difícil que alguien piense que tú has cambiado dos cosas. Es difícil, ¿vale? Y hasta de esa manera, yo quedo como que soy un tío que, que realmente estoy entrenando. Me va muy bien de escaparate para luego los corredores que piensen, hostia, pues este hombre corre y tal, va, pues voy a entrenar con él y tal. Pero en realidad es todo de mentira, todo es falso. Realmente, yo no corro. Venga. Ojalá, ojalá se pudiera... Venga, no hago ni el huevo, ni el huevo, venga, vámonos, vamos para abajo. Volvemos, 7.000 kilómetros, 300 metros. Venga, sesiones cortitas, me vengo con poquita isotónica, bueno, demasiado, llevo tres cuartos, llevo demasiada. Porque pensaba salir un pelín antes y a ver si me daba tiempo a hacer 22 kilómetros. y a otro punto con subidas, con más de nivel. Pero no, no, no. Nos volvemos pronto porque luego en sí es esta de noche tengo que hacer todavía la bici y, y... mañana me tocan 25 por lo menos en una sesión 25-900, si va todo bien y al día siguiente en principio a ver si puedo hacer una tirada larga larga de verdad así que hay que conformarse no abusar venga, voy a grabar un vídeo un vídeo un vídeo un también de, de entrenamiento Unos 5 kilómetros o 6 para llegar a casa. Misión cumplida, viernes, segunda sesión a la saca. Bueno, la cuesta de Marra ya la tenemos casi hecha. Nos queda nada, un repechito al final, ya salimos al asfalto luego hay otro trocito de tierra, pero ya no mucho pero claro, se nota eh, el cansancio de la primera uh, se nota, se nota nos está saliendo ya 10,4 deberíamos ir a 10,6, 10,7 para ir como esta mañana y esta mañana me he parado más que sí, más que ahora quizás más veces en cosas de grabaciones o King, que hablo con alguien, me parece. Bueno, el repechito este final y ya está. Luego nos quedan dos kilómetros y pico, algo así, unos dos kilómetros, hace unos 15 por ahí. Eh, si no salgo con la bici, cerramos vídeo. Si salgo con la bici, a ver si puedo llevar la cámara enganchada en algún lado de la bici pero será de noche, ¿eh? ojo o sea que ya veremos cómo se ve la grabación ahí estamos aquí bueno, seguimos, ¿eh? ya digo o se queda aquí cerrado el vídeo o bici, hasta luego